El gobierno de Puebla pagó un crédito fiscal de 2.600 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria como consecuencia del mal manejo de los recursos financieros públicos en el gobierno de Rafael Moreno Valle. En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que esta acción lacera y lastima las finanzas del Estado, pero señaló que se iniciarán las investigaciones contra los exfuncionarios que resulten responsables, hayan actuado a propósito o no. Teresa Castro Corro, titular el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas informó que el problema inició en 2015, año en que gobernaba Rafael Moreno Valle, debido a una solicitud de devolución de impuestos. La devolución se hizo, pero años más tarde se comprobó que no tenía sustento legal, por lo que el gobierno debía pagar o entablar un litigio que finalmente perdió, por lo que debió entregar en total 2.600 millones de pesos al SAT.